un cari amigo de pablo el giorno de hoy qué cosa faccio faccio un circuito tabata de per para personas alenadas como te. o personas que ya han en un entrenamiento y quieren hacer algo un poquito eh, un poco más fatigoso no fatigoso un poquito más complejo el giorno de hoy este circuito tabata de Voy a hacer otros ejercicios. En estos ejercicios, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a elaborar un poquito la gamba tricipiti, abdomen, también un poco le braccia, le braccia, vamos a hacer un poquito de, de, de push-up y vamos a trabajar un poquito la cintura. Para este entrenamiento, circuito Tabata Demoletore, vamos a usar una, un método. 30 segundos de trabajo con 10 segundos de recupero. Tú en los 10 segundos de recupero tú faicosi. así ah, prende área y continúa, continúa porque continúa un altro. El de hoy Bolian que saludar en muy especiales a Michele Mangetti que ha que ha de bagritos 10 kg, no sé cuántos de bagriles, pero 10 kg, bravo, así como como como Luis aunque altri lo pueden fare. Lo importante la constancia, mira, comando, con la salud no se yoga, siempre manjar bien, dormir, pensar en positivo y meterle un poquito de esfuerzo. Ok, para iniciar, de ¿eh? vale, la corda eh, saltemos la otro giordo, hoy la la corda aquí, vamos a hacer un poquito de movilidad, de movilidad, un poquito de, de, de la espalda indietro, indietro la espalda, avanti, su en yu, Muevo un poquito el pie y me muevo un poquito el pie y así me meto en, en, en ambiente laborativo, así envío una información a mi cuerpo que voy a hacer en actividad física. Giro, giro, giro, un, un poquito el baleto, guarda. atrás, torno indietro, torno indietro. Perfecto, perfecto, perfecto. eso, encrocho y lentamente. Ok, ok, vamos a tirar el Estamos un poquito como, como peso, como muy... Lebramos un ferro piano piano la vacanza la vacanza la vacanza ¿Cómo andaste en vacanza ¿Sí? ¿Has el precio de kilos? o hay o hay perso mira cobardo fisi ah, más nuevos vídeos nuevos vídeos le recuerdo una playlist principiante moderado e intenso inicia piano piano ta ta ta ok perfecto perfecto Ahora... ok un poquito de corta en el posto ta, ta, ta. Perfecto, ok, ok, ok, ok. Otros ejercicios. Nuestro primo ejercicio será, será el, el skipping. Vamos a hacer el skipping. Dopo le abinamos un poquito de squat. Ta, ta, ta, ta. Cuatro, squat. Nuestro segundo, tri Vamos a pegar un poquito el, eh, el gómito. El tercero, vamos a dos vitales. Ta, ta, ta. El cuarto, de squat defensa. Ta, defensa. Velo libre. Ta, dopo despliego. Eh, el quinto, vamos a parar. Push up, piegamente su lebracha, estrecha. Tra, tra. <ríe> eh, y el próximo, el sexto, vamos a hacer a fondo, a fondo y indietro. Y después de fondo, vamos a hacer mountain climb. Vamos a hacer cuatro mountain climb. Uno, dos, tres. Y el quinto, una pusha. Nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, una pusha. Y por último, vamos a hacer. Cueste, cueste la cintura, aguantar un poquito la chicha que, que nos avanza, que hayamos preso en, en vacanza, pero tú, tú hoy le das el 100%, ok, ok, vamos, vamos a iniciar, 4, 3, 2, 1, 0. Nuestro primer ejercicio, skipping, 1, 2, 3, 4, yendo, 1, 2, 3, 4, yendo, 1, 2, 3, 4, e scendo. 1, 2, 3, 4, e scendo. 1, 2, 3, 4, e scendo. 1, 2, 3, 4, e scendo ok, perfetto, nuestro prossimo, vamos a fare tre cipiti, tre cipiti guarda, postura, postura de. Le... Postura de. Postura, eso, piego. Ah, piego. Postura de piegamento, guarda. Piego el vómito Guardo de fronte. Lentamente. Puro laboro de principio. Lento, lento, lento. Ok. Primero un poquito de piegativo, el segundo, la segunda serie se diventa più, più ligero. Ok, abdominales, abdomen, normale, normale, vágalo. Salgo, salgo, salgo, salgo. Guardo un punto fijo. Salgo, salgo lentamente, pies a tierra ok, perfecto, ahora, escuote de defensa, escuote de defensa, postura, guarda la postura, postura, voy la parte, Uh. Ahora, va a continuar, vamos a hacer un sac y usa, sac lentamente y se va uh. a, a fondo en dietro a fondo en dietro Dale. no supone la punta del pie nuestro hasta el próximo vamos a fare Montanclay. Cuatro montan climbers, una por allá. Ok, si sí va. Uno, due, tres, cuatro. Echendo. Echendo. Echendo. Echendo. Echendo. nuestro primo Ram. ¿Cuál continúa? Plan. Plan, plan. Fermate. y ya en nuestro, nuestro segundo rabo nuestro segundo segundo 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 Parco continua. Tre cipiti. ¡Vamos, Córdoba! Abdominales. Vamos a darle una variación. Vamos a la bicicleta. La bicicleta. Está alternando. Sí, sí, pues. Prende a Que se quede de No mueve la mancha Ok, perfecto A dos defensa, <risa> esquaz defensa, de vaya vale. Esquaz defensa, está ah. Pusha. Pusha. Sigue, Pusha. Normal, normal. Ah! forza, Continua uh. A fondo y indietro. A fondo y indietro. Ta. Ta. Ta. no se mola mai. No se mola. să forte, soy forte. i foarte Continua Monta înclaibă Monta Vamos, vamos 3 1 2 3 Exhende 3 Etiendo. Uno, dos, tres, etiendo. Uno, dos, tres, etiendo. Due, tres, etiendo. Uno, dos, tres, etiendo. Uh. Plan, plan. Su, su, su. Concéntrate, concéntrate, que manca poco para finir. Cambiamos y finamos. Circuito tabata de monetón. A mí me ha lanzado un morto ya. Me uh, uh, uh. piacere placer que lo hayas hecho. Michele! Come andiamo Michele Manghetti? Come andiamo? <ride> ultimo! Ultimo! Gracias, gracias a Tutti por hacer este entrenamiento. Ce la habíamos fatta, ce la habíamos fatta. Cuando hacemos como otros que te dicen pare así pero no, no lo hacen. Yo te demuestro cómo hacerlo y yo lo hago. <risas> es la gran diferencia entre hablar y fare. Yo parlo y lo hago. Los sé que han habido momentos pasajos que eran estancantes pero... Mai Molato, Así como hice yo, aunque tú puedes hacer. Vale. Mira, comando, Gracias a Tutti por guardar este circuito sábata de monitor, de pisima, gracias a tutti, de cuore, Pablo. Y ahora, no te has inscrito, inscríbete a eso. ¡Ah! Un poquito de hidratación, agua, agua, agua pura y natural. ¡Uf! Ay, ay, ay, la esperamos, falta. ¡Ah! Niente imposible, niente, niente, grande, grande, grande.